creo que os mole mucho. Muchas gracias, campeón, Tú. Yo creo que os molará. Perdonadme este pequeño inciso, estaba muriéndome de hambre. Vamos a darle mientras. Un huesito que estaba en el frigorífico, Nicole. Ese fuselaje, ¿tú sabes cuál es también? Increíble. Muy chulo, ¿eh? Do you find yourself prone to minimizing massive a, comer a ti no quiere beber <tose> que gacho este chapa Qué va tío. ¿eh? the <tose> <Juegos una follada. tose> ¿Sabes cuál es? Eh? Está muy gracioso Exacto, se juega con la perspectiva, ¿sabes? Está guay, se lo vi al padre ¿eh? campeón fuselaje a Canegrillo Y la verdad me ha gustado mucho, sinceramente me gustó mucho Tiene un move totalmente diferente ¿Vale? ¿Ok? He firma? firma mi contrato de muerte, ¿no? firma <risa> que te ayudo, papá, que gacho este chapa, tío Será más bonzón Vamos ah, a darle, a ver, espera un momento Vamos a darle option, eh, audio setting Vale, está todo arriba Graphite, eh, default, default, default, vale Ahora Vamos a darle a full, ¿no? O sea, ya que estamos ah, no, no lo... Oye, perdón Bueno, en verdad sí, estaría bien En medio height, eh, esto lo voy a dejar off Vale Es que lo vamos a jugar, lo jugamos en full eh, 1080 <risa> Estoy haciendo la maleta Ya está haciendo la maleta, increíble Lo vi en Rubio, creo Yo lo vi en el canecrillo, campeón Qué guapísimo, tío Eh... ¿Cómo es? O sea... ¿Cómo es, tío? O sea... Jodido, ¿no? Entonces, a ver Lo he hecho más grande, ¿no? Ya me iré dando cuenta De cómo son los controlillos Contra más lejos, más grande, Supongo A ver Vale, guay Vale, o sea ¿eso es ¿Qué? ¿Dónde se ha quedado, bro? Se ha quedado... Eh, eh, eh, literal Sí que, creo, eh, eh, así que creo eh, que. Así que me voy a comprar las cosas que me faltan. Que chica, ahora. Ojo, eh, este viene. Si sí, Nicole se hace mayor, literal. Eh, guay. <ríe> Qué guapo, loco, me parece muy gracioso. Eh, cuido. Ah, espérate, le voy a meter los de estos. más quisiera Nicole más quisiera eh, gameplay and setting. Eh, no. Aquí no. Graphics setting tampoco sería. Controls, archivet, no. Está. Un inglés, ¿no, gente? Bueno, no pasa nada. To ah, ¿es ese sé cuál es, ¿sabéis cuál es? Esta, es que me hizo mucha gracia, campeona Era ahora, enorme, ¿no? Dios. Vale Ah, no puedo, tengo que hacerlo un poquito más grande A ver, Dios, hostia, la madre que le parió, bro Vale, vale Va, Ya lo voy pillando, gente, ok Me lo tengo que ir acercando Es la primera vez que juego, ¿eh? Espera, espera, espera Tomás, ¿no? A un poquitillo más, nada, no, ni de coña ¡Oh! Y a la madre que le parió Bueno, está worth it <risa> ¿Qué es eso, guachón? Este es el nuevo juego, campeón eh, Alberto, es de perspectiva Por ejemplo, mira, esta pieza aquí es pequeña Pero si la pongo más lejos O sea, yo me voy alejando en este caso Mira la, la, el tamaño Del Rubik también, como ha dicho Fan Cero, sí, pues Este juego se lo vi yo al, al canecrer, ¿eh? Al CaneCring Espérate, espérate, si lo hago nano Me, lo deja, me deja pasarlo me deja pasarlo si lo hago nano gente Voy a intentar buguearlo, eh Voy a intentar buguearlo, a ¿eh? ver No me deja tío Tío, la puta ma Eh, ya ha pasado, bro Ha pasado, no me jodas me joda. Dios, qué guapo, está súper gracioso Campeón Alberto, te lo prometo Se te dice, vale eh, No, oye, te pillón Dis, point line Vale, ok Pues lo voy a hacer súper, súper pequeño Literal, a ver A ver, encontrar. A ver si me deja pasarlo, tío O sea, literal Eh, ahora es enano Ahora es enanísimo, gente Dejará pasarlo Voy a intentarlo Bugueándolo por algún lado A ver Si lo dejo caer ahí Me dejará Qué raro, ¿eh? Para hacerlo pequeño Lo coges y miras hacia abajo Para hacerlo pequeño Hacia abajo, ¿vale, campeón? Y muchas gracias, fuselaje Qué complicado, ¿eh? O sea, y hacia arriba Para hacerlo más grande ¿no? Eh, hey, no me dejan Hijo de puta, ¿eh? ¡Ah! <risa> no me dejas tío Hay que buguearlo, ¿eh? Sí, es como un puzzle es la caña ¿Qué tipo de droga eh. Es, porro esta Es un juego que os va A reventar el cerebro Chapa, te lo prometo O sea, os va a gustar de lo raro que Está flipante, se lo vi al canecro, como os he dicho, y es flipante, eh. Yo lo quiero, está muy chulo, ¿eh? Eh, vaya dragaporro, papá, eh, te dejo. Eh... Muchísimas gracias. ¿Vas a empezar directo, campeón? ¿Es Darí? ¿O vas a mirindar? ¡Eh! ¡Ahora! ¡Lo he bugueado, gente! Que le den. ¡Ja ja! ja Vale, del tirón, es que, oye, hay que buguearlo, gente. Eh, vale. ¿Hacia dónde tengo que acceder? ¿Hacia aquí? Vale, ok. Creo que aquí me dejará, ¿no? O sea, en plan. ¡Wop! Qué guay que sepáis eh, del juego, eh. Me cago en la leche, voy a abrir de pestañita, campeón. Lo hubiese dicho antes, huevo. No lo sabía, campeón. Me cago en la leche. Ya tengo, ya estoy ahí eh, a full, campeón. Y Rato, tu de fucking, eh, me cago en la leche, afiliado. Lo que sí me puede llegar a rayar es la música. La música es un poco ascensor, campeón, Confirmed. sí, eh. Madre mía, ese fuselaje es increíble, eh. Increíble. Please note that I am the standard vale, a ver, si me pongo desde atrás lo puedo... And that my voice has been vale, bro I not care. Bueno, voy a cenar, que aproveche campeón panzero tú Espero que cene riquito, ¿eh? Es una... Pa... es un pe... Esto sí, esto parece un nepe, pero... ¿Podré cogerlo, tío? No, no, ni de coña, la perspectiva Lo que me está diciendo ahí es la perspectiva, ¿no? Realmente Me alegra, sabe cómo lo juego, o sea, es muy, muy rebuscado, ¿eh? <risa> no creo que lo lea, putada. No creo que lo lea por lo mismo. Ey, ¿y esto, bro? ¿Qué da hacer aquí? O sea, ¿me puedo pillarlo? Muchas gracias, campeón Alberto, por esos pitazos gachón. ¡Un pene! <risa> ah, sí, sí, porque está bugue. Me cago en la leche, claro. Ey, bro. Increíble. Qué guapo, ¿eh? En verdad está chulo, ¿eh? Ah, dejo la view eh, al Peque, que grande, tío. Muchas gracias, campeón. Eh, Fancero tú se agradece. Entre todos nosotros siempre apoyándonos. Ilusión óptica, sí, está muy chulo, campeona. Miniquito, o sea, ¿no? Me parece súper guapo el juego. O sea, me parece divertidísimo. Vale, eh, creo que ya sé lo que debo hacer. Queso. Gigante. Vale, eso es una puta rampa. O sea, tengo que hacer una rampa. Gente, hacia arriba lo hago grande, ¿no? ¿Cómo cojones lo hago más grande? A ver. Poniéndome más cerca, ¿no? Supongo. No me queda muy claro cómo hacerlo grande O sea, ah, vale, vale, vale, vale, ya lo, ya lo vi pillando, gente Tú, oh, vale Qué cojones, tío <ríe> Qué guapo, o sea, esto qué es, tío Un puto skate, par de queso Increíble, vale Ahora sí, ¿no? ¿Me dejará subir? ¡Ah! <ríe> no me deja <ríe> Eh, bro, lo he hecho nano Es el perro guatón, putada Pero hay que eh, hacer eh, en, Hay que hacer en plan ¿Qué, qué tiene que hacer? Salir de las habitaciones, chapa Utilizando los objetos en este caso Que, que nos encontremos lo no quiero, JP. Está muy chulo. Este juego vale 8 euros, campeón. No, no vale mucho, la verdad. Vale, alejándome. Vale, del tirón. Ahora sí, ¿no? O sea, tengo. Es un escape room, chapa. O sea. ¡Eh, nice! Mucho euros. Está muy bien. Están gaming. Muchas gracias, campeón. Eh, me cago en la leche, Alberto, por esos Evidence. pitazos tío. ¡Sigo aquí! <ríe> ¡Qué cabrón eres que soy! Seguro que has Está muy interesante, la verdad, el juego. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? O sea, esto tengo que hacerlo ahora, ¿no? Me parece guay que descubráis nuevos juegos y os gusten, o sea, eh, traer juegos que, que os molen Eso no sabéis la alegría que me da, os lo prometo, eh Tío, ¿cómo lo hago más enano? Hacia mí, hacia abajo, ¿no? Mirar hacia abajo Si lo hago en Anin ¿Qué cojones? No, ¿esto no es entonces? ¿Cómo lo hago más pequeño, gente? Más pequeño podría hacerlo, ¿cómo? How, How the shit is possible eh, muchas gracias, campeón. Me cago en la leche, Alberto. Ey, ahora. Paso de pagarme, lo oh, descargo gratis esta noche. Soy un tieso, Qué pero gacho... don't steam Qué gachón tené cuidado, campeones. Eh, antes de descargar cualquier juego craqueado, Alberto, pasarlo por eh, Virus Total, ¿vale? Por favor, pasarlo por Virus Total de una. Vale, eh, pillo el cubo y eh, lo tira ahí, ¿no? En plan, a ver. Yo, casi, ¿eh? ¿No? Y a la madre que le parió, gente. Vale, a ver. Vale, sigo lo hago más grande Realmente, ¿no? Supongo, a ver A ver ¡Oh! Bro, no me jodas Ay, la puta madre que le parió La ha cagado, gente ¿Cómo se va hacia atrás? Vale Vale, vale, vale Uf Amazing A ver, ¿puedo quiquear esto ya? No, ¿no? Va, ah, ya lo pillo Es un skate room Aléjate y Miras un poco eh, para arriba Vale, me alejo Y miro un poco para arriba Sí, está grande, vale Entonces creo que lo que puedo hacer es esto, ¿no? O sea, bueno Dios, no, no, no, no A ver si lo dejo caer de locos por arriba, gente. Vale, vale, vale. Nah, no, güey. Este, me cago en mi vida. <ríe> o sea, vale. Valejo, valejo para atrás. Valejo para atrás y se hace más grande. Ok, a ver. Eh, no, se hace más enano. Vale, a ver. Eh, eh. eh casi. ¿Qué coño? Vale, tengo una idea, gente. A ver si lo hago súper, súper grande. O bus de destrucción masiva. Vale, a ver. Miras un poco hacia arriba. Eh, y ya está grande. Mira un poco. Mierda, ya la he cagado, gente. Hostia puta. A ver, vale, lo hago enano, eh. Miro hacia arriba y ya está grande. ¡Joder! Vale, un poco más grande. ¡Wow, wow, wow! El papa, increíble, qué complicado, lo prometo. Esto es complicado, eh, gente. No ría, eh. O sea, increíblemente. Y yo, exagerado. Si ya no pasa por aquí. Si ya no pasa por aquí. ¡Ah! ¡Ja, <risas> ja! Me cago en mi vida. ¡Yuuuuuuu! Vale, bro, eh, Por favor, eh... ¡Ah! <risa> Tío, o sea, ¿qué cojones, bro? Joder, hermano Hostia, la madre que le parió, gente Tío Pero es lo grande para que entre Si lo pongo grande Si lo pongo grande es una... Vale, la he cagado, gente eh, Si es que soy... Si es que soy 200 de Lo pongo grande y me tiro por arriba ¿Qué coño? Complicado eso, ¿eh? ¿Para que entre? Sí, tiene que entrar ¿Sí, el cristal? Ah, vale, el cristal ¿El cristal no puedo hacerlo yo grande, campeón? ¿O sí? A ver... ¿Puedo hacerlo grande? ¿O no? No puedo hacerlo grande ¿Cuadrado eh, con el agujero? ¿Cuadrado con el agujero? ¿Vale? ¿Cuadrado con el agujero? Aquí, así ¿Qué pensaste, chapa? Ya estoy, eh Que me, ha, eh, que me ha... no, Sin problema, campeón avisar ya me jodería Ya estamos aquí, eh Romper cristal No puedo, ¿no? O sea, sí No puedo No puedo, no puedo partir el cristal, campeón O sea, literal Imposible, tío Me la leche Eh, tengo, tengo... Bueno, Ain no, en verdad no sería Ain, ¿eh? A ver, ¿cómo coño lo hago? O sea, yo creo que voy a hacer esto, gente Voy a pasar por arriba, gente, ya está Chat, confirmamos que papa <ríe> tienes <ríe> menos IQ que un pescado <ríe> Qué gacho? <ríe> vale, menos IQ que gachón, tío A ver O sea, joder ¿Eh, ahora? Imposible A ver si lo hago grande ahí Qué raro, ¿eh? Increíble El otro, ah, el otro Ah, este cristal, dice, campeón Pero aquí ni no nada, ¿no? sea, literal? ¿Aquí ni no nada? A ver Increíble Qué cojones, bro ¡Ah! Qué coño Increíblemente complicado, ¿eh? O sea, cuando le pillas al Moon, mira ya en breve, Nico, eh, ya ve nada, mi hermano Álvaro. En nada jueves ya, ¿eh? Increíble. Me cago en la leche. Mi hermano me lo a descargar. Es la caña, la verdad. No lo intenta acercar, qué complejo, ¿no? Es súper guay de la perspectiva. Lo que tiene que hacer es meterte. Es meterle un cabezazo al que está y dale, papá. Ojalá, ¿eh? Ponlo directamente encima. En la placa de presión encima. Encima. Digo, espérate un momento, campeones. Se ha hecho eh, grandísimo. En la placa de. Eh, que lo voy a tener que hacer enano, ¿no? Pongo. Vale. Ponlo en el calor. No, mirad cómo es, como dices, avizar, campeones. A ver cómo. Posible, espera. Se tiene que hacer mucho más pequeño, ¿no? Hacia atrás, hacia enanito. Vale. Vale, ahora sí que sí, ¿no? Eso sí, así, ¿no? A ver. ¡Qué estafa! <risas> Gracias avizar. Qué puta estafa, gente Qué estafa, bro A la puta madre que le parió, gente Lo voy a bugear, eh Lo voy a, lo voy a bugear como antes, gente Más pequeño Sí, sí, se ha salido, pero es mal O sea, pero es mal que ha salido Eh, eh, voy a bugearlo, eh Eh, bugeado, gente, que le den por el orte, guachín Eh, va, bueno Es, es la única que tiene ese serio, ¿no? coche? <risa> Muchas gracias, campeón. Es complicado, la verdad. Es la primera vez que puto juego todavía esto. Eh, me he perdido, bro. Me, me he hecho la pichulión, Pero aquí no es, ¿no? Jajajajaja. Ja, ja, ja, ja, ja, el gacho, único ¿vale? que tiene ahí. <risa> no, pero coño, la perspectiva, claro, si tú ves que la has puesto... ¿Qué coño? Si tú ves que la has puesto, ya me entendéis, encima. Increíble. Vale, esto supongo que es haciéndolo grande, ¿no? O sea, haciéndolo súper, súper grande, ¿no? Literalmente grande, ¿no? A ver, si caen los dos Vale, más o menos Dios Espera, a ver Tengo que hacerlo más grande Para que ocupe los dos, tío Epa, Dios Esto ya tiene que ser, ¿no? Oh, Dios Eh, hola A ver ¡Ah! Te lo resumo así nomás A ver, a ver, a ver Ahora Eh, nice job es increíble Un aplauso a Savizar, por favor Menos mal, que no lo sabía, ¿eh? No lo bugué Es precioso Es complicado eso era como un pasillo infinito, lo anterior. Es que coño, ¿en serio? ¿Bucle? Menos mal. Este, este, este, la verdad, más o menos era fácil. ¡Qué fumada gorda este juego! Increíble, mi hermano Álvaro. Vais a flipar de lo paranoia que es este juego, lo prometo. ¿Puedo quitar el cartel, gente? Pero está muy gracioso de lo paranoia que es. Vale. ¿Qué hago? ¿Me traigo el cartel, gente? Nada, nada. Eh, que me sonrojo, que gachares, tío. ¿Qué hago? O sea, debería de poder quitar este cartel, ¿no? ¿Cómo se quita? Gente, hostia. ¿Cómo se quita cartel este, eh? media hora más? Es eh, eh, que grande, termino de directo Qué bueno esta vez, Dari, tío Sin problema, campeón Ya estamos ahí prendidos eh, ¿Qué debo hacer? ¿Pillar de atrás, gente? No, no, no, no La he cagado, la he cagado, la he cagado La he cagado porque soy... ¡Gilipollas! Eh... Lo siguiente eh, Vale Vale, ok solo por encima ¿Este? ¿Lol? Nah, con razón, el, el canecrín eh, Se lo ha pasado, el canecrín se fuma 20 canelos Antes de hacer string, entonces normal No vea cómo bebe Heineken Creo que lo tienes que pasar por arriba de las paredes esto por arriba de las paredes? Va, va, va, a ver Coño, ¿cómo hago yo esto, gente? A ver Va para mirar las paredes Pero las paredes se pueden A ver Hazlo como una escalera. Sí, o sea, esa es la intención. Vale, más o menos, gente. Ah, es que no puedo ponerlo recto, coño. Y yo me cago en mi vida. O sea, ¡ah! <ríe> me cago en mi puta vida, gente. Literal, qué fumada, guacho. Qué fumada. Vale, a ver. Ok, a ver. Lo pongo voy aquí. Eh, tiene que ser 20.000. Hazlo grande. O sea, ¿vale? Pero no, no me deja... No se cae, campeones. Ah, desde la otra habitación ¿Cómo voy a hacer eso? Joder, a ver Papá, pídele un poco de hachí a la sangre eh, Y te lo pasa Complicado no lo siguiente Papá, tira eh, eso eh, las carreras hacia, hacia adelante, esta carrera, campeón A ver, espera Vale, eh, todavía no está, ¿eh? Qué fumada, gente Me cago yo en mi madre <ríe> Me cago yo en mi vida A ver, a ver, a ver, a ver, bro A ver eh. Joder Tío, es súper grande Vale, ahora, ok Píalo a través de la puerta, vale. A ver. No puedo, campeón. No puedo, no puedo pillarlo. Creo que con clic derecho podía rotar. Ah, a ver. Lo, lo utilizo por arriba, ¿no? Vale, a ver. Clic derecho. Ah, sí, sí, sí, sí. Qué fumada, gente. Pero no me dejas rotarlo de alguna manera. Vale, a ver, ¿cómo coño hago esto? ¡Let's go! ¡Siguiente, canelo! <risa> Increíble. No, no, no, no. I believe... Ah, mira, es uno. Es uno, gente. Joder, macho, qué fumada. Vamos a ver. Vamos a ver, ahora. Vamos a ver. ¿Qué hago, mi vida? A ver, ¿sales ya o qué? hijo <risa> Hoy, en entre los dos así nomás! ¡El papajigo ha trancado! <risa> Literalmente ha trancado. <risa> vale, eh, no, eso es lo que yo no quiero. A ver... Tío, o sea, es que es info. A ver No me deja pasar ni de coña, tengo que arrastrarlo A ver, así, ¿no? Vale, así sí, no me deja aquí quedarlo, gente no me deja, tío, qué cabrón Vale, vamos a ver si me deja arran arrancar esto De alguna manera Se te tendría, ¿no? Madre mía, qué paranoia Pero, ¿os gusta o no? Está gracioso Es que no sé qué es lo que pasa, tío, o sea, lo prometo, a ver ¿Cómo coño lo, lo puedo llegar a hacer tan grande Que choque ahí, tío? Me cago en mi vida, loco. Un poco más grande. Este. A ver. Más grande para que ocupe todo el escenario, ¿no? Y pueda arrastrarlo desde. ¡Dios, ahora no! ¡Guachín! A ver. Vamos a verlo. No, ya se me ha pirado, gente. Coño. A ver si ahora sí. Es que este me lo pone en rojo, o sea. ¿Eh? ¿Eh? Complicado este, ¿sabes? ¿eh? ¿Cómo coño los giros, tío? A ver, con no mi vida, ¿eh? Esto es un poco más grande. ¿Y lo puedo pillar desde la puerta? Súper complicado, gente, ¿eh? Yo, exagerado. A ver. Cabezón, hijo, el juego, ¿eh? De puta. A ver. ¿Y ahora me queda otra? O sea, ¿cómo coño lo paso yo para acá? Increíble. Vale. Ok. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Hijo de puta. Ah, madre. ¡Ah! <ríe> you, bro. Me dicen, you Qué Ah, tío, bro. Oye, sin que follada, tío. Increíble, Peugeot. In increíble paranoia ese. Indicated. Ser una paranoia, eh. Me cago en mi vida. Joder, se me ha caído chocolate en todos lados. Del fucking Kit Kat. A ver. Eh. Ok. Eh. Tendré que quitar. Eh, quesito. Quesito, quesito, quesito. quesito. Eh, cheese, eh. Eh, ya me acuerdo, era porque no habías pulsado... Joder, qué cagada. Los dos botones, eh. Qué rayada, eh. Brutal, eh. Lo prometo que... antes pero súper guapo, gente. Está súper guay. O sea, el juego es que para pasártelo tienes que... Esto. ¿Eh? ¿Qué debo de hacer? Ah, vale, aquí hay otra cosa... Madre mía, qué velocidad. Hasta ahora ya... Está hay... raro, no, campeona. Eh... Este... ¿Eh? Vale, aquí hay otro. O sea, aquí, ¿no? Hace mucho que no lo juego... Ah, ¿es, de... ¿es, de este... es de este año, campeón, eh. Vale, esto, gente... LOL. ¿eh? Vale, a ver, ¿qué cojones, tío? Ah, amigo, vale, ya entiendo ¿Y este queso? ¿Qué cojones, tío? No entiendo ¿Es sin... Ah, hola No, no, no puede ser, bro A ver Tiene que ser el queso ¡Qué ¡Fumada! Tira las paredes con... ¿En serio? Las paredes con el queso A ver, vale lo hago grande, ¿no? Porque encima de la pared increíble? Voy a hacerlo campeón, ¿sabéis? y Infantero, tú A ver, a ver Eh, eh, eh. eh, eh, eh. Ya se va haciendo oh, ¿Qué, qué quesazo, loco eh, eh, eh, Hazlo grande y tíralo A ver ¡Ah! ¡Eh, eh, eh Eh, hijo de puta Lol, tío, o sea, vaya tela Me llevo un queso pocho, tío Me llevo un queso pochísimo, loco Arte pequeñín, anda, me quedo con mi vida Yo es que eh, tengo menos IQ eh, Que un perro vegetal, o sea, que mejor me voy No, hombre, campeón, chapa, coño, insisto Es ¿eh? una inmersión visual O sea, es una puta inversión visual, o sea, por eso lo he traído pero me parece una fumada al juego, gente Menos mal campeón Se avisa los laterales, increíble Me he quedado loco, eh O sea, me he quedado loco con ese queso poderoso Bien, gracias papá, menos mal. El queso para pa, pa, pa. qué, qué, tío? Me lo llevo, me lo llevo, en verdad me lo llevo, ¿no? O sea, puede que sea un ítem importante, ¿no? En el desarrollo del siguiente, de la siguiente room. Está muy chulo el juego, yo creo que... O sea, yo sabía... Hostia, la madre que le parió, bro. ¿Qué? Vale, me he pasado el primer acto, ¿no? Eh. Si hubiese sabido eso que era como el Mario 64, no lo hubiese hecho, ¿eh? Coño. Vale. Over. No, creo que es la siguiente room Llévate todos los objetos que pueda Vale, me llevo el, me puedo llevar esto Nada, nada, increíble que me siento inútil ahora mismo no ¿Cómo que no, gacho? O sea, coño, podéis aportar ideas Yo ya sabéis que, vaya, soy un poco eh, loblete, ¿eh? Este te va a encantar, qué guay O sea, que, que luego... No, hombre, chaval, coño Te vuelvo a decir, o sea, literal que... No sé, el juego es así, es darle mil vueltas la... Acabo de asfixiar al... Vale. A ver, este que me va a encantar, seguro. juego es muy gracioso, campeón. Savizar, por eso tenía tantas ganas hoy de traerlo. ¿Qué es esto, bro? ¿Puedo darla o no? ¿Vale? Me llevo una fanta. Si es queréis, no Qué gacho este falsero tú y yo. Fíjate en cada detalle. Absolutamente todo. Cada detalle, absolutamente todo, ¿vale? En plan, cuadrito. Estantería. El relojito. Papelera. Mmm, sillita, ordenador. La PC. Eh, ¿Puedo sacar más, tío? ¿Sí? ¿Puedo? Increíble. Esa, di, por supuesto que pongo la publi, mi hermano ¿Cómo está yendo la tarde, mi hermano? tal me quedo con la leche Es que está, estamos con este juego que tenía muchas ganas de traerlo hoy Os lo prometo Y, y es súper gracioso Que Byron, qué gachones, tío Ahora esperaré esperar, ¿eh? Que se instale O sea, eso es poquito, campeona Coña, eh Que gacho. Me llevo, me llevo una soda, eh Me llevo una fucking soda ¿Qué cojones tendremos que hacer con una? Qué guay, tío Que Byron qué gachones. No, no, no cabréis, gachones. A ver, ¿puedo darle aquí? Falta nada Nada Se dice Saint Das eh, Are the best close Increíble F qué cachones Saca toda la soda ¿En serio? Voy Voy, voy, voy, voy Voy de una campeón Un momentito Creo que era por aquí, eh Sí, sí, sí Era por aquí Vale, creo que tengo la limón eh, Rara esa O sea, en plan Esta De todo lo que pueda eh, Te lo he dicho todo Pero ayer no me ha dejado campeón se me ha estropeado la máquina O sea, me llevo dos solos Increíble El puto anuncio del móvil ¿eh? que se dobla, coño En serio, qué cosa, tío Todo es útil, menos mal Eso está guay, en verdad Me mola que todo sea Bueno, reutilizable, ¿no? A ver, ahora es una locura, gente Porque llevo una, una, una Fanta aquí Vale, Etsy Te la has cargado, no me joda Pero era así, ¿no? O sea, que O sea, literal Eh, eh, eh Bro, estoy viendo un efecto visual ahí increíblemente extraño De puta Todo depende de la perspectiva, ¿no? De la cual lo mire Jones, tío Increíble <risa> Me baiteó, gente Me baiteó, ¿eh? Vale, a ver ¡Eh, hey, hijo de puta! El sin temporal move Será, cabrón <risa> Me cago en mi vida Vale, a ver 600... Eh, se ha hecho nana. 628 Esto aquí Eh, si le tiro esto No, no, no creo, ¿no? ¿Me llevo la puerta y la pongo allí en el otro lado? Hijos de fruta, siempre te va a pasar eso Qué guapo, ¿no? Hostia, está súper chulo, en verdad En plan, eh, hemos, hemos movido la, la fucking puerta Vale, ya sé lo que tengo que hacer, creo, ¿eh? O sea, si no, me voy me voy llorando a la esquina, ¿eh? O sea, literal, creo que lo que tengo que hacer es Utilizar la puerta y ponerla ahí Está todo guapo, en ¿verdad? Me gusta el juego, la verdad, es súper simpático A ver... Vale, eh, ok A ver esto poquito más grande, ¿no? Eh, espera, espera, espera Fumada juego gente Guapísimo, eh No me queda muy claro lo de hacerlo grande, gente No, eh Coño, se hace más pequeña Yo quiero, eh, de los que fuman los creadores Increíble petardo que se han fumado, eh <risa> Marihuana con leche Tío eh, hola, a ver Hazte grande, bro te lo, te lo ordeno ¡Te lo ordeno! A ver, te vas haciendo grande, ¿no? Vale Increíble, ningún acertijo se resuelve igual que el anterior La caña, eh Hay que y me ha encantado barihuana con leche Qué cachones. ¿Qué os parece el juego? Está chulo Pero entonces me quiere decir con eso, campeón avisar Que esto es eh, mi imaginación O sea, en plan que no lo voy a abrir así con la puerta así Troll Que parece que me va a dejar entrar, tío Joder, es complicado, ¿eh? O sea, literalmente eh, complicadillo Vamos a ver, si ya me deja hacerla lo más grande posible La altura Explora todo el techo y toda la sala El techo y toda la sala, el techo, ¿vale? El techo y toda la sala Bueno, por aquí eh, Me llevo esta puerta, tío, que parece que ya está bien A ver Eh, Dios, demasiado grande, ¿no? No, no, tío No, bro, no Vale, voy a explorar toda la sala, ¿ok? Nada ¿Qué cojones, gente? Ey, ey, ey A ver, nada, nada, nada Nada, platito Eh, nada, nada Aquí nada Está el papel, nada Nada Ok, nada Joder, qué complicado, a ver Nada por el techo ¿Me voy para atrás, a tope? Papelera, nada eh, esta habitación Eh <ríe> hola, <ríe> hola bro O sea, esto que es el capítulo de Simpson en el que construye la casa más loco Increíble Va baiteado eso, eh ¿Qué cojones, tío? Guau, si estuviéramos hablando de cómo sería todo mucho más fácil Que no, un hombre, normal Dice, hostia, por aquí, papá, por allí Está gracioso, pero oye, me parece muy curioso, eh el, el metagame del juego A ver, también me mola ir descubriéndolo solo así y, y pegar pelazo, ¿no? Porque obviamente ahora mismo estoy como atrancado que te cagas Literal, aquí habrá Qué raro, eh Claro, lo, lo bueno es el gambazo que mete uno a la hora de hacer esto Una follada, ¿eh? Para ver No Amazing Vaya bugueo mental, tío Qué puto bugueo mental ¿Qué me ha dado ahí, macho? Eh... Vale, supongo que aquí sí ¡No! Increíble ¡Grande! Menos mal, campeón Menos mal Menos mal que más carteles, gente Menos mal, ¿eh? ¡Qué fumada! Increíble Increíble fumada, campeón A ver si se hace grande Por eso te decía que exploraba el techo Que era foll Follante porque se verá... ¡Ah, qué gacho de este y Increíble, se las ha visto. A... Macho, me, estica... o sea, me, me estoy cargando todos los carteles, loco. Rampa, sí, pero estoy intentando doblar eso. Menos mal que aquí uno. A ver si se hace grande, campeón. ¿Qué coño? Hacer, hacer los grandes es complicado. Que te cagas, ¿eh? Estoy jugando grande Esa mini kit. Disfrútalo. Es muy buen, buen juego, ¿eh? Vale, voy a hacer un poquito más grande. Joder, casi, ¿eh? Es ¿no? que claro, ¿cómo lo, lo invierto, gente? Casi. Me hago con mi vida, eh. O sea, es que es complicado ponerlo como de rampa. Súper complicado, eh. A ver, lo voy a intentar dejar aquí, a ver. Eh, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. ¿Me dejará? ¡Uh! ¡Oh, ¡Nice! Dios, todos los carteros aquí intento fallido gente. Yo solo eh, te doy pista Nunca a partir de, eh, nunca a partir de ahora de... No, no te preocupes, campeón Se agradece, leña hay muchas veces Que si sí me veis atancado Más que obvio like sí. Increíble Vamos a quedarnos so en... ahí Está muy chulo el juego, fact, el juego, tío no mm -hmm. Súper guapo, tío Me encanta eso de, o sea, de, del mood de la perspectiva Me parece súper simpático, tío Derecha, izquierda, derecha No es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Sí, ¿no? Supongo. Vale, carretillas por aquí, por aquí, por allá, por allá. Subo y arriba. ¿Cómo coño subo ahí arriba? Vale, vamos a buscar una silla. Eh, bro. Lo, lo acabo de ver, eh. ¿O no? Ahora. Menos más yo es que digo, espérate, se ve ahí algo, un fractal o algo, gente. poquito más grande, ¿no? A ver si me deja. Eh, para esa es, tío. Te lo vas a querer cargar, eh, nunca nada eh, O sea, nunca... Eh, claro, es lo guapo del juego Que nunca... Bueno, a ver, aquí, mira Bueno, aquí más o menos Pero me falta un cuadradito, ¿no? ¿Cuándo traerás el Playgate? El Playgate es un juego muy raro, campeón Un juego que tiene 200 personas viéndole No está mal, pero... Pss, no sé Es como una copia barata del Warframe en el Destiny No está mal, pero... Eh, acuérdate de esa mecánica. Sí, campeón, pero ahora va a ser complicado o sea, disfruto mucho más Con estos juegos que con una copia dentro de un juego Dentro de un juego como, hola, pero a ver, o sea, estoy viendo de una perspectiva Que a lo mejor no es la... la adecuada Vale, eh Bro, ¿qué es lo que debo de poner ahí? ¿Una maceta? ¿Una maceta? O sea, este, este juego, por ejemplo, me parece muy extrovertido Campeón Faltor 2, entonces, no sé Competitivo yo, eh, ya estoy servido, ¿no? Y el Splitgate es un juego que Está bien para la gente que no tenga un ordenador potente En vez de jugar al Destiny, juega directamente Al Splitgate, ¿no? Eh, bro, ¿es la lámpara esa? I can't understanding Eh, hola Vale, a ver, desde aquí me dejaría Mira la mesa, sí, la mesa Pero qué raro, tiene que ir como un cuadradito, ¿no? O sea, desde arriba lo puedo pillar, ¿no? Coño, tío Sí, esta mesa tiene algo raro En plan, tiene como un pie Pero complicado, ¿no? No sé, o sea, a ver Literal Un pie Ah, vale, vale, vale, vaya Ya entiendo, gente, ya entiendo Ok, ok Dependiendo de cómo mire la puta mierda esta Va a salir una cosa u otra El otro lado, claro, sí, pero Ah, mira la mesa ¿Me puedo picar la mesa? A ver si centra A ver ¿Me puedo pillar la mesa? No, no puedo pillar la gente Qué raro, guachín. A ver, la otra. Voy a intentar la otra, a ver. Qué raro, no puedo. O sea, que ¡Ahora! Se ha puesto, gente. La puta madre que le parió. Me cago en mi vida. O sea, desde aquí sí me deja, ¿no? Eh, la flor, tío. Mira, mira, mira, qué guapo, tío. Papísimo, hermano. Qué fumada, gente. Qué fumada, bro. Qué fumada, gente. Qué fumada. Es difícil de centrar, literalmente difícil, campeón. Increíble. ¿No has dicho eh, que quieres un jarrón? Ahí lo tiene. ¿eh? Era el fucking jarrón, eh Increíble Era aquí arriba, ¿no? Ya no No me acuerdo por dónde vine, eh Os lo prometo pues Tiene que ser por aquí, ¿no? Es súper grande Eh... Vale Hola Vale Pues me lo he hecho para atrás, ¿no? Y lo voy... ¡Ey! Eso ha quedado nano <risa> Vale, me lo voy echando para atrás, ¿va? Ok, a ver Eh... Eh... Vale, así tiene que ser Debe de ser así, ¿no? Creo Tía, madre que le parió Qué guapo, tío Qué guapo, loco Me parece muy gracioso Por eso estaba tan ilusionado hoy De traeros el juego este Me parecía súper increíble, tío Es un move completamente diferente no Eh, eh, eh, bro Perro guatón Podré subir así En plan y the face A ver si suerte, tío Ah, no Qué guapo. Yo quiero eh, de lo que fuman esos tipos, eh. Eh, sí, está súper guapo, eh. lo prometo que se ha, ha, ha fumado un megatrocolo, campeones. De sabizar, es increíble. Tío, a ver, si lo puedo hacer un poquito más centrado. Está más centrado, no, sino más grande. Literal, lo que pasa es que no me queda muy claro hacer grandes las cosas, os lo prometo. Hacer grandes las cosas aún no me queda claro, pero yo creo que puedo subir, ¿no? Sí, bien, me cago en la leche. Vamos a darle. Vale, nada por aquí Una papelera Pocha sim, tío A ver la salida ¿Cómo coño voy por la salida, gente? A ver uh, Open, tío Guapísimo, eh pues No has visto nada, claro Es que es una fumada, gente Vale, a ver Open, sim, nada El cuadro pasó como estamos campeón? Limón Montana, grandísimo. ¿Cuánto tiempo? Me cago en la leche. Para mí, que el tipo que creó este juego en el momento que lo estaba creando estaba muy. Eh... A ver, bueno, estaba fumadísimo, gente, fumadísimo. Fum fumó eh, fumó arena del Sáhara, literal, ¿eh? O sea, literal, esta persona estaba. Pero os lo prometo, vaya mente tan maquiavélica, ¿no? En plan, joder, macho, es increíble, ¿eh? Joder, deberé de hacer aquí. ¿El techo? ¿Nada? Se me costó bastante. Es raro, claro O sea, en plan, a ver No hay nada por el sitio Pero os está gustando en general O sea, mientras que os guste De puta madre, gente El reloj, no Habéis llamativo Porque es un juego totalmente fuera de lo Ya me entendéis, ¿no? Sorry por no bro eh, Pero tenía problemas la, eh, con las clases y otras cosas Y eso, campeón lo que ha pasado, Lumi? What? Espero que ya esté resuelto, campeón Me cago en la leche Literal eh ¿Eso qué es, bro? Increíble y no te preocupes, lo principal siempre en este caso va a ser los estudios, campeón. Ya me jodería. ¿La puerta está bugueada? O sea así bloqueada está, ¿no? presto open. Ah, no, Increíble. A mí me encanta, eh, me alegra muchísimo. Es un rollo totalmente diferente, campeón. El eh, Omi, diferentísimo totalmente a lo que traigo siempre. A pista panorámica y mira a todos los lados, vale Eh, bro, a ver Steam por aquí, o sea, está bugueado esto, ¿no? Está bugueado, gente ¿Es verdad que está bugueado? ¿Y entra al revés, no? Es todo lo que puedas, aunque lo hayas utilizado eh, vale voy, voy, voy a pillar, creo que era una soda lo único que tengo ahí, ¿eh? Creo A ver, esto o sea, esto es lo único que tengo, creo Creo, ¿eh? Ah, mira, amigo Amigo mío Amigo mío Estafazo Estafazo Menos mal Eh, gracias a Bizar. Menos mal que lo has dicho Si no estábamos jodidos Maletas, nada, nada, nada ¿Una maleta? Pues, eh, de la perspectiva Ah, de allí, de allí, de allí Eh, no, ¿vale? A ver, bueno, vamos a girarlo, ¿no? Yo supongo que, hay que centrarnos, ¿no? Mira las cosas de arriba Vale, un momentito eh, O sea, subí aquí de, de bobo ¿Qué es eso, loco? ¿El universo está ahí? ¿Qué? ¿Qué guapo? No me refiero, eh... Ah, porque ha Sí, está... Eh, bueno, estaba distorsionada que te cagas hace un nanosegundo ahí... Ah, vale, la tengo que abrir desde ahí arriba ¿Qué coño? A ver, ¿cómo cojones llego hasta ahí arriba? A ver, gente Pollón, eh Qué loco, pero ¿de dónde estás eh, pisando? ¿De dónde estoy pisando? O sea, ah de, ah, de aquí, vale, vale, vale, campeón, espera. Vale, el techo de aquí, vale. Eh, hay como una mini bombilla. No te rayes con lo de, lo, lo de afuera, vale. Ah, mira aquí, tío. <risas> Perception ready, ah, vale, la percepción está lista. Literal, o sea, ok. ¡Lol! ¡No me jodas! ¡Madre del amor hermoso! Vale, cuando pensaba que este juego no te podía baitear más, va y te baitea y te quedas así con la boca, eh, que te llega hasta el solo. Me cago en mi vida. ¡Dios mío! ¡Qué troll, loco! ¡Qué troll estaba en la puta columna! Grande Savizar, no me había dado cuenta, sé que follón, tío. Ahí, buenísima, Qué locura. Qué puta flipada, gente. ¿Qué me dices ahora? Bro? ¡Qué guapo, loco! Jejeje, <risa> qué, ¿Qué paranoia. ¿Qué, para no? ¿Qué coño, tío? Ma eh, da mal rollo cuando eh, se para la música. Sí, parece como But que es muy suspense, ¿no, campeón? Vale. Que ahora mismo estoy un poquito los. Eh. Ok. Nada, nada. Pero tranqui, no te va a dar miedo nunca. Claro, te baiteará, ¿no? Supongo al máximo exponente, campeón, siempre. Ese es avisar, tío Me alegra de que lo estéis pasando guay con este juego, la verdad Yo era un poquito eh, mi preocupación, ¿no? ¿Qué es esto, bro? Vale, eh... Ok, esto es un puzzle Ok, bro Si lo veo desde fuera, o sea... Ah, no me jodas, hermano Tengo que llegar ahí arriba Ah, su puta vida Su puta vida No me he dado cuenta ¿Pero puedo pillarlo? ¿O ¿Oh, no? ¿O sí? Es un cubo de eh? reflejo, solo eso Refleja lo que está enfrente Increíble Vaya tela Vaya tela campeón sabiar Guapísima la paranoia Gente Guapísima la paranoia Vale eh, No me va a dejar subir ¿No? ¿Y? ¿Tol? Sí Increíble ¿Qué cojones tío? Magnífico Paranoia increíble ¿eh? O sea oh, oh. Vale A ver M Más para adelante Ok Dios del tiro ¿Qué? Bien Menos mal O sea qué coño Muy complicado, muy complicado Campeón Muchas veces es Imposible a ver si nota que vosotros lo habéis jugado más veces, ¿no? Eh, literal, pero coño. Tío. ¿Para qué tengo. Debo de pasar hacia allí? O sea, ¿ir hacia adelante o quedarme aquí estancado? Cojones, gente. yo pues, ¿y esto qué cojones es? A ver si lo hago peque, tío. Es alguna frase extraña eh, mía. Es una pista, lo sé, campeón, pero es complicado, te lo prometo, como para saber el cubo ahí, ¿sabes? Es qué coño, una pista de nana, Solo lo juego una vez, increíble, pero el juego te marca, eh. Está muy chulo. Me está gustando mucho, eh. Hello, my name me mola, me mola. Qué gracioso, tío. Fuera de coña, eh. Parece muy, muy, muy gracioso. Increíble, tío. Ey, perdón, ¿le dije que creo? Parece súper curioso, eh. Me, me recuerda a la parábola de Stanley, eh. ¿eh? Yo creo que es de los mismos creadores. ¿Vale ¿Todo, todo esto Absolutamente Absolutamente, bro Guapísimo, juego súper fumado, eh Me flipa por eso es En plan, eh, full, eh Gracioso Muchas gracias por acompañarme en otro juego más eh. La verdad, es eh, Que siempre tengo un poco de miedo al traerlo Por eso hoy os puse el trailer Para ver si os molaba y tal Y la verdad es que agradezco de corazón El cariño y el apoyito que le estáis dando al juego nuevo Es simpático, la verdad Muy, muy, muy simpático este juego mm, Un poco loco eh, dos ventanas abiertas Y si le quito el palo, gente muy loco, la verdad el juego está loquísimo, pero eh, se hace súper ameno. Me, me queda trancado, pero gracias a vosotros vamos para adelante. Súper complicado. O para atrás, ¿no? A ver, es súper raro esto, tío. O sea, podré quitar la madera si se queda ahí en esa visión. Vale. ¿Me puedo llevar el cubo? Ya no hay cubo, ¿no? Paranoia, eh. Qué bonita es está la luna. Qué gacho. Vale. Pff, qué cabrón, tío. Increíble, tío. ¿Qué hago yo con esto? Me encanta What the fuck, tío Eh Ah, que la pongo donde yo quiera, no lo entiendo Guapo Preciosa, qué gachón. Es una bomba, tío Parece que tiene un radiocaseto o algo, eh ¿Qué tiene, gente? Follada, bro. Joder, hermano. ¿Podré pasar por aquí así de extraño? ¿Hola? qué imagino está arriba? Está ¿Qué raro. Glenn qué raro, tío. ¡Qué guapo! Eso Gracias. un Buenanito. Qué raro, grandísimo. Qué, qué, qué extraño, campeón. Sabes que está súper guapo, pero súper extraño, tal, eh. Si Tú, tío. Sí, el segundo acto, guapísimo. Creo que le daré un acto más, eh. Y jugaremos un poquito a esa, aunque me, me está encantando, eh. ok. Se, se ha pirado, ¿no? Era, eh. Vale, otra vez. Despertamos. Vale, es el tercer acto, eh. Oye, oye. Qué chulo, tío. Parece que como que te lo quieres hacer del tirón hacia adelante, eh. Vale, Private, eh. Ok. Hacer a. Está súper guapo, eh. Está súper gracioso. Ey. A ver si ahora me deja Vale, O sea, lo voy, a, lo voy a ir dejando por aquí Vale Qué gracioso, tío Está súper gracioso, ¿vale? Me la ha cargado, ¿no? Ya tú, tío Me la ha cargado, ¿eh? Otra vez A ver, está, ese sonido, tío Está súper gracioso This is an automated message vale. for all patients who attempted Datos. to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have okay. become trapped in a dream state paradox instead. Their Tenemos una parábola, de que which reflects vale. negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Qué guay, vamos a ver qué podemos por aquí nada, ¿no? El termómetro nada, el aire nada, el reloj nada, la tele nada, los planos. Que raro, la lamparita, nada eh, eh, El cristal, nada El dado, hijo de puta, tío Qué cabrón, tío puto dado Vamos a ver, eh, joder, pero ahí no lo dejes, cabrón <ríe> Me cago en mi vida, ¿vale? Le metemos así, paum, eh, eh, la lata, la lata, la lata, la lata No, perdón, me voy a llevar el dado, me llevo el dado, gente, de una, ¿eh? Y puedo hacerlo pequeño y llevármelo por aquí No sé cómo se hace lo del cuadrado ese eh, que, eh, falta un hueco Para... En la mesa, campeona, miniquit En la mesa reside el truco Pero yo, por ejemplo, por eso eh, estoy intentando Hacérmelo sin que me ayudéis tanto tanto En la mesa tienes que mirar la mesita De una perspectiva ¿Eh? No puede ser, o sea, quita quitado un cacho de Vale, del cross no pasar, ¿o qué? O sea, es por ahí abajo, gente Humada, ¿no? A ver, pues nos metemos por aquí Está literal, qué cojones, ¿eh? Professional tip: the average adult can only withstand three to five dreams per night. Once this threshold de mentira, ¿no? Se nota, se notaba que era de mentirijilla, ¿eh? Qué gracioso, tío. Vale, nice. Vale, Tiramos. Qué chulo. Tío. Está muy chulo el juego, ¿eh? Este silencio eh, me tiene. Uh, eh, eh, eh, eh. ¿Qué es esto? Hacia arriba. Espérate, voy a ver qué cojones me puedo llegar a traer, Kiko. ¿Qué cojones, tío? Ya ha vuelto ese fancero tú ¿Cómo estamos, campeón? ¿Qué has cenado, tío? Increíble fumada, tío ¿Qué hace esto? Vale, este llega hasta ahí Y este máximo ahí Pero si bajo este al máximo ¿Qué pasaría? ¿Qué cojones? Eh, Se puede bajar al máximo del todo El tirón Vale, vale, vale, vale ¿Qué Tío Qué fumada, gente Increíble, tío Increíble Parkour, super guay, eh, fusionaje qué chulo el juego necesitas ayuda real y a partir del chat No te consigo ayuda, ya me ves en serio este juego te, te puede hacer sentir imbécil eh, eh, No me no, no, no, no dejes que lo haga hombre Pero está gracioso, tío, está gracioso Parece muy divertido, la verdad, te lo prometo avisar Hamburguesita, qué rico cachón, eh. me cago en la leche Fumada, gente Que puta fumada Vale eh, Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿No? ¡No! ¡No! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! ¡Qué putada gente! A ver Ahora, no, no, no No, no voy, ir, tío Eh, no cae, tío ¿Ahora? Ahora, ahora, ahora, ahora ¡Eh, eh, no le puedo pegar con la cabeza? Eh? Joder ¡Qué putadón, eh! Me cago en la leche el oro de cabeza eso es muy difícil Draco es lo que me atrae del juego, mi hermano Es que eh, no hay mesas con flores Sí, campeona, hay una mesa eh, Que si la miras desde el lado de la perspectiva del dado Puedes ver que puedes llegar a obtener Esa forma, ¿no? Una sala, una mesa, y ya puedes llegar a pillar el dado ¿Qué pasó, eh, Salva ¿Cómo estamos, campeón? Grande, ¿eh? Entra, e e entra épicamente en la sala ¿Cómo estamos? ¿Cuántos tiempecillos, tío? Grandísimo Ahí es cuando eh, Haces el puzzle erróneo y te cagas en todo Aquí es una paranoia si necesitas, ya sabes, por supuesto, campeón, tal ya me jodería Está muy divertido Está muy divertido Y a ver, es, es difícil, ahí, ¿eh? No, no, no le quito la razón a Draco, es súper difícil Bien Pero está yendo de puta madre, qué guay, tío Está súper raro el juego, gente Lo crearon un miércoles porque hoy... Eh, hoy es miércoles, hoy es miércoles Se fuma maquelele Súper gracioso, tío Es una mesa que tiene... Sí, campeona, tienes que mirarlo desde atrás Para que te puedas llegar a pillar la, la mesita No os bien, y como habéis escuchado... A sabizar no, no podemos caer en la. Eh, eh. ¡Ada, crack! Muchas gracias por acompañarme en un juego más con una fumada. O sea, es que tiene una fumada encima. Ensimísima, bro. Dios! ¡Oh, Dios! Ah, no. Se te ha pirado la pinza. Bro, a ver. Me encanta, tío, está guapísimo tío. Es que claro, cada cosa me sorprende fuselaje y sabizar me sorprende mucho Me hace mucha gracia, tío Tendrá que ser un actorero o algo, ¿eh? en plan Qué gracioso, me, me está encantando el juego Es muy simple ¿Qué cojones es eso, bro? Vale, te tiro yo a ti primera vez que hay ¿Qué cojones? ¿Hola? Puede ser No puede ser, estoy aquí del principio otra vez ¿Vale? Ajá, me cago en la leche. Emotion eh, Inception Highlight F Dream. Eh, madre mía, es todo un sueño. Desde decoración de momento. Madre mía, qué follo. Qué guapo está el juego. Súper raro, eh. Si ¿Te sientes con suerte? Eh, so are we. eh Madre mía, no me ha dado tiempo, tío. Qué guay, eh. Muchas gracias por acompañarme de nuevo en un juego. Eh, no sé, tío, tan trambólico, ¿no? Es tramboliqueo puro y duro, tío. Jodido, eh. what the fuck, Enorme, enorme. Creo que es este, este es el cuarto apto eh, Está muy chulo No sé cuántas horas tiene Campeones y campeonas Pero está guay No sé lo que nos va a nudar, eh. Nos va a durar un poquillo Creo yo con el pique of plenitude. worthlessness and self -doubt. <ríe> Puta, cómo me va a el narrador, tío Sí, el sol siempre eh, Shining Crazy, ya, ya. En dos horas te lo puedes pasar. Hostia, pues entonces le daré poquito a poco. Hostia, yo no sabía que era tan corto, tío. Qué guapo. Dos orillas. Pues mira, lo subiré como. Gente, ¿qué pasa ahí, gente? Joder, macho, no me ha un pimiento. Bro, bro, bro, bro. Vale, me estás rayando, gente, eh. Me lleva la Coca-Cola. pones? Hot close carretera. Este me va a baitear, gente Lo veo, ¿eh? Lo veo que me a gente ¿Eh? orillas, en verdad eh, Lo intentaré dosificar máximo, campeones ¡Uh! Increíble Ahí tenéis el momento de... de es que es eso Me, me flipas avizar y, y fuselaje Porque eso es sangre, bro Vale Bro, no me dejas ¿Qué pasa ahí atrás, tío? O sea, esa puerta tiene una mano o me ha parecido. A ver. Me que tiene una mano. ¡Eh! ¡Joder! <risa> me cago en mi vida. ¿Para qué? ¡Soy bobo, que, tío! Me encantaría que te lo pasaras hoy. Eh, es medio turbio. Si, esta parte es jodida. A ver, hoy me lo puedo pasar. Eh, lo que pasa es que para gameplay. Bueno, en verdad sería fácil porque solo es un. Del tirón, ¿no? ¿Qué En serio. Pero no te vas a asustar. Me cago. Eh, a ver, ahí me he cagado. ¿No sangres que he hecho? Ojalá eh, Te dice Monday Mordet, Mordet, Mordet, Vale Habitación rara claro tío Tú te puedes asustar Ah, sí, yo me asusto con facilidad, campeones <risa> No hace falta que lo juréis Me asusto con una fucking facilidad enorme Gente, no sé qué es lo que hay que hacer O sea Perspectiva menos uno, eh A ver, está esta mierda Y esto negro aquí Arriba, abajo, arriba ¿No? Bien, judías ¿Dónde están las judías? Vale, nada. O sea, si me voy para... Uh, hello, darkness. Or all my frame. Eh, aquí he visto algo raro. Eh, tío. Vale. Aquí debe de estar el truco. No, oh, en la mesa nada. Nada. Habitación rara. What the fuck, qué raro. Eh, para nada. Es un juego, eh, es un juego rarísimo. No, que va. <risa> me flipa, te lo prometo, campeón. te lo tuyo, está muy chulo. Eh. Me lo estoy pasando eh, de forma genuina. No, el único que puede... Que, eh... De que puede asustar el jugador en el juego, eh, claro, su propia mente, pero está gracioso, ¿eh? O sea, me flipas solo por eso. Que te va baiteando, campeones y campeonas, está guapísimo. A ver, ahora aquí eh, no sé qué coño hay que hacer, la verdad. O sea, me parece raro. Si lo veo de esta manera hacer algo diferente, si lo veo de aquí algo diferente, no, hay una mesa, nada, nada. eh ¿eh? ¿Qué es el que me he ido? Traje por lo menos unos 70, eh. Te lo prometo. O sea, soy muy alto para la que tenéis. Literal. Pero alto, gente, no, no sé qué hacer. O sea, es que claro, como hay oscuridad. Eh, a ver, veo como ¿Puedo abrir esto? Pollón, gente. ¿Puedo abrirlo? 1, 70, eh, brutal, eh, hemos coincidido. Gente, ¿qué cojones? ¿Esto? ¿No? Nada, eso es lo único raro que veo. Las puerta, no. Eh, las salas de arriba. O ah, sea, tiene iluminación todo. ¡Hostia, la madre que le parió, gente! ¡A mi madre! Un 80, increíble. Mente largo. Qué gachones, tío. Pido unos 50. Madre mía, y tienes 13 años. Guapísimo. Yo con vuestra edad era más pequeño, os lo prometo. Gente que fumada, ¿no? O sea... Ah, gente. Ponga bueno, el truco, está aquí, tío. Ah, vale, ya lo entiendo. Tendré que hacer con la luz algún tipo de puzzle. Igual, eh? qué gachones. Unos 77, increíble. Guapísimo. Gente, qué le debo de hacer. Bueno, es que aquí se acaba la luz, tío. Claro. Dios pues, mío, súper raro, eh. Sí, la gente de mi clase no hay, eh, no hay ninguno que mida. menos de. Madre mía, pues es que vuestras generaciones va para pa arriba, campeones. Tío, esto me sigue follando el cerebro. que esto lo puedo pillar, ¿no? O sea, no puedo, sí puedo. Puedo moverlo, lo que parece que esto, o sea, tiene como relieve o algo, dependiendo de cómo lo vea. ¿Puedo, hacer, eh, ¿puedo acceder a ello o no? A ver. Raro, tío. Qué puto raro, gente. También es verdad que voy eh, un curso adelantado eh, y son eh, todos un año y, y, y pico más. Hostia, la leche. Pero bueno, eso mola, ¿no? Que estéis un año adelantado, la pollísima. Tío, si lo pongo está aquí para que el camino lo retroilumine ¿eh? Qué raro, ¿eh? Estoy follado en esta sala Estoy folladísimo, gente Buah, Es que esa sala, ¿eh? No me acuerdo papá sorry No, no te preocupes, campeón Aquí habrá algún tipo de bug, habrá algo En plan, algo debe de haber aquí ¿El qué? No lo sé Por chiripa yo creo que sale, ¿eh? Un amigo, de, un amigo de mi misma edad eh, Que me he Tío, un metro Le llamamos Thanos, será, gachón <ríe> Le llamáis Thanos, ¿sabes? Me cago en mi vida Eh, mira, mira, mira, mira. Parece como que si sí, tiene sombra, tío ah, No sé si es por la luz eh, de los focos o algo Literalmente una follada, gente Eh, bro Yo no me acuerdo tampoco Ese fuselaje, ¿no? Es raro, ¿eh? Yo no sé, parece que aquí hay algo En algún momento parece que lo puedo quiquear Buenísimo, tío, a ver. Claro. Mmm. Mm, sonido de del Minecraft. A ver, aquí tiene que haber un truco, tiene que haber algo, tiene que haber un misclick, tiene que haber un bug. Dice, ¿dónde tú estás? De... Eh, vale. No, no forman una palabra, ni mucho menos. O sea, no forman nada. ¿El cuadro se ha movido? Puede ser. Tío, gente, ¿no? Uno tiene que estar y el otro no, ¿no? ¿Vale? No hay nada, campeón Mira, no me deja salir Literal, no me deja No me deja, qué raro Súper raro, ¿eh? Yeah. Ahí, eh, no puedo eh, Es dificilísimo Con paciencia, campeona Yo llevo un ratito aquí, ¿eh? <risa> llevo un ratito aquí, ¿eh? Entre, entre bobada y bobada Que llevo haciendo aquí en la sala eh, Llevaré básicamente Os lo prometo Unos 15 minutos, ¿eh? En la misma sala Qué raro, ¿eh? Mm, pues no sé Es súper extraño Me cago en mi vida O sea, literalmente Es súper extraño es súper raro, ¿eh? Mentillo, ¿eh? No, el Canecro ayer ¿eh? O sea, yo creo que no, que salió O sea, Canecro, Canecro no lo hizo de esta manera, ¿eh? O sea, se puede completar el juego en 30 minutos No te lo crees ni tú, macho ¿Cómo será, eh? Gente, es que está loco esto, ¿eh? recordaros usar el código papá y con Instagram y para apoyar a papá. También podéis suscribiros. Qué de este, fanzor, Tú. Muchas gracias, campeón. Y por supuesto también eh, utilizar el código de Hanun por Siempre. Leye. A ver, no busques en la sala, sino busca todo lo que, lo que tienes que sea útil. No tengo ningún objeto. Ningún objeto. Eh, voy a hacer esto, ¿vale? Y muchas gracias de nuevo, campeón Fantero Tú. Se agradece. O sea, pero literalmente se agradece mucho. Vale, esto, tío. bugueado ¿no? Vale, lo he bugueado, gente A ver Lol Lo he bugueado, Lol A ver Es que no hay ningún tipo de... ¿Qué hago, gente? El buen spam Que gacho de tu Hombre, eso se agradece Entre nosotros no... Yo por lo menos no lo veo De una manera de spam Ni mucho menos Gente, restablezco otra vez. Es muy raro, ¿eh? Obviamente. ¡LOL! Esta grande que se ha quedado ahí atrás, no me lo creo, gente. Hostia, la puta. No, papá, no lo bugué No, pero. No sé qué es lo que hay que hacer. O sea, literal. Eh, eh, estoy rayado eh, ahora mismo. A ver. No sé, es que no se ve nada. Vale, le voy a dar otra vez hacia atrás. Eh. Puede que sea ahí lo, lo suyo. A ver, venga. A ver, entramos aquí. No tenemos ninguna opción más. Pero aquí atrás podemos irnos por ahí o algo. Y otra salida A lo mejor no es por ahí, ¿no? Vale, esto me va a dar el susto, ¿no? Vale ¿Cómo se llama el juego? Este campeón eh, Me cago en la leche Fuselaje Se llama eh, eh, Superliminal Está increíble, tío También podéis eh, ver a lo en Twitch eh, Que está Anaíta, campeón Anaíta me tengo que ir a cenar, eh, Aviso, eh. papá, hasta mañana y adiós. Muchas gracias, campeona, Minikit. Espero que vaya bonito, que aproveche la cena y muchas gracias por todo lo que hacéis a diario. Me cago en la leche. Un mega abrazo eh, para ti, para tu hermano y espero que cene súper, súper rico, leña. Increíble, chao, grandísima esa Minikit. Gente, me. Me voy a ir a, a Isaac, eh. Hasta la quito, qué monos a ti. Un mega abrazo. Creo que me voy a Isaac eh, porque no lo voy a descubrir, eh. No. Claro, no... tío, cojones. Había esa que lo, lo hacemos mañana, ¿eh? Yo creo que sí, que podría ser lo suyo Ves que me, me estoy agobiando Me da un poco como de ansiedad no encontrar la, la, la zona, ¿no? O sea, en plan, ¿qué coño? No sé qué es lo que hay que hacer, en eh, concreto, ¿eh? Vale, vamos a analizar la situación La situación es que hay esteri o sea, eh, esterillas en el suelo Coño, es que me corté hoy el dedo Hay esterillas en el suelo eh, Una sola de ellas tiene como un pequeño relieve Con el cual parece que puede llegar a jugar un poco con su sombra Pero nada más, de o sea, más allá de eso, nada, ¿eh? Y si coges todas las botellas y le pegas a la pared con eso, ¿a, a qué pare a esto? Y si le pongo peso, puede ser eso. No, eh. Espera, eh, date. Eh, le la, la, la sala, por si acaso. Por aquí. ¿Vale? Un momentillo. O Está sea, bueno receteo. Receta full. A ver, me deja salir, ¿no? A ver. Y algo. Me encanta que sea tan pequeñito. Si le pongo peso, gente. Le pongo peso Vale, ha entra, entrado, entra Ok Le voy a poner peso a este lado A ver si se cae o hace algo Que parece que... Vale, eso es que me ha cerrado la puerta, bro ¿Nada? Vale, ahora sí que te... Oh, bro A ver si hace peso ahora, ¿no? A ver No, Dios Os imagináis que explota A ver Parece ser que no ¿Y esta? No, ¿y esta? A ver No, coño A ver para no ya Va para un lado Hay una puerta Sí, campeón Fuselaje está, Pero no me deja uh, sal Salir Pero aquí hay una puerta Que no sé lo que hay que hacer En plan Aquí Lo que hay que hacer Eh, ahí hay algo No sé Papá, eh, en un lado hay una puerta En un lado hay una puerta Aquí Joder para, Como para saberlo Coño Madre mía Joder Dios mío O sea Si no lo llegas a decir fuselaje Me quedo aquí hasta la hora de la cena Wow Tendré en cuenta la oscuridad, eh Qué hijo de puta, tío 10, ¿sabes? Qué cabrón Vaya cabrones, eh, tío A ver si me van cerrando las puertas Qué coño Vete en la oscuridad Sí, sí, pero es súper raro, campeones Coño, que... Joder, macho, qué difícil eso Mira, Me acabo de acordar Qué rayada Joder, como para salir te da... Eh... Hola da ansiedad, eh Espera, esa botella no tiene gas eh? Ponlo en la pared y explota Ojalá, ojalá campeón pancero tú Pero no, no, no se puede ¿Qué es esto, gente? O sea, sí, sí, tengo que salir aquí ¿Qué es lo que puedo llegar a tocar? Eh, llevar, eh, eso El cartel, nada Qué raro, tío De nada, guapo, es grandioso, tío Ese fusel es muy complicado Hay muchas cosas que son 200 gente Bueno, 200 dikus, no, suerte Yo en verdad lo, lo llamaría suerte verdad, de que tú te vayas por ahí en la oscura y la lie ¿puedo pillar este extintor? Vale, te dice, no te dice. Vale. vale. voy a seguir utilizando la táctica. Eh... La táctica oscuridad. No sé, a lo mejor aquí hay algo. Vale, me voy a tirar otra vez, gente. ¿Qué? A ver, tío. No. <ríe> ¡Hijo de la gran fruta! ¡Había una madera ahí, tío! Joder, como para saberlo, gente Como para saberlo ¿Puedo llegar allí? ¿Y de coña, no? Y aquí he llegado, increíble Joder, es que ahora nos está baitando con la oscuridad Seguro que aquí hay una tabla y me caigo, ¿no? No. Vale, a ver qué nos dice el crack ¡Hola, mi nombre es Dr. Glenn Pierce! complicado, eh! Está guapo, pero complicado, ¿eh? ¿Vale? Tienes que confiar, claro, pero no se veía Porque nada, campeón no Me quedo la leche ¿Ha sido Alex el capo? ¿Quién eh, me lo ha dicho? Que gacho, este fuselaje you know, Está guay, en todo verdad, este juego, es sinceramente, este 2020 es Está muy Está muy, muy chulo, campeón fuselaje Para todos, eh, muchas gracias de nuevo por todo lo que hacéis a diario Y por supuesto es increíble eh, eh, Pero guapísimo El apoyo que me dais en un nuevo juego es indie completamente de puzzle Y os encanta Tío, ¿eso qué es, Un muñeco? ¿Y lo pillo de aquí puedo? ¿No? Ajedrez, ay, ay ¿No puedo? ¿Nada? Eh, nada, nada Qué raro, tío, súper guapo, ¿eh? Vale En la oscuridad Joder, hermano, qué complicado, bro Madre... Bueno, qué locura, mejor dicho ¿En movimiento ¿eh? A ver, para la derecha, a ver si hay algo Vale, voy a ir eh, hacia la derecha. Ah, hostia tú, tienes que ir de espalda, tío, tienes que ir de espalda. Qué puta locura, gente. Qué puta locura, bro. Si no vas de no vas de espalda no lo ves por la sombra. Eh, esa musiquita. You are Papá, voy a cenar ahorita bueno, sin problema, campeón fuselaje Espero que aproveche la, la, la cenita de poderosa Y por supuesto ahora nos vemos, ya sabéis que todavía queda Un ratico, nunca es imposible si necesitas bug eh, para pasarte el juego Si no, eh, pensar... Claro, si no sería fuera... No, a ver, es más que obvio que me gustaría hacérmelo sin bug Pero como el cabrón de Canegro lo voy haciendo ser bug, campeón Pues lo hice Y que aproveche, campeón fuselaje Muchas gracias de nuevo por todo lo que hacéis a diario, gente Y lo pongo aquí, tío Lo único que me... Es hola Me da luz, o sea, no me da nada más, ¿no? Ganó fanatic, vamos, tía La polla, increíble que ganase Fanatic, guapísimo, ¿eh? Fantasio, ha sido muy reñido, supongo, ¿no? Eh, mira Vale, vale, guachín, eh, te lo resumo, ¿eh? Te lo resumo así nomás, me tengo que ir con esto, tío, qué guapo Loco, a ver, qué chulo Eh, eh, eh, bugueo Ol. Aprovecho fuselas fuselaje grande Ese, ese fancero tu poderoso, tío lo voy a dejar en la siguiente run, eh Qué guay, tío Está muy chulo el juego, eh Vale, me pico esto, una soda La tiramos por aquí ¡Yo! ¡Oh, qué grande se ha hecho la soda! Loli, si la muevo y tal No sé, no se rompe, ¿no? Vale, ¿esto lo puedo lle llevar? No, vale, ok Uy, gente, ¿otra vez oscuridad? ¿Para la puta madre que le parió Vale, esto se parte, ¿no? Supongo Vale, eh. me voy a llevar este cartel, o sea, literal Joder, qué pequeñito, qué chiquito, tío, me encanta eh... A ver, ahí era un pequeño bug Pero yo supongo que es solo para ver Para ver cómo la linterna, nada más, ¿eh? Ah, qué putada Bueno, a ver, venga Nada Esa puerta extraña Eh, el cristal, bro Habrá una similitud en el cristal Vale, nada Eh, me he quedado bugueado, bro Increíble Pecado, gente, a ver Vale, por aquí arriba O sea, si veo Hostia A ver Aquí tiene que haber algo, gente Dios, qué troll, tío Ese Rodrigo Eh, para la emoción Es el, pa es el papajigo Macaquiño, Macaquiño ¿Cómo, ¿cómo estamos, mi hermano Rodrigo? Rodrigo? Me cago la leche ¿Cómo va este martesito de de con Flowa? Estamos, bueno, estamos haciendo un juego súper raro, eh este Está guapísimo, tío Me está gustando, gustando mucho Súper, liminal eh, está, está increíble Está súper gracioso, tío Juego de puzzle protocolo. y, bueno, paranoia, ¿no? Paranoia y puzzle Guapisísimo, tío ¿Cómo estamos, campeón? Hombre cristal, creo yo No, eh Increíble, la oscuridad siempre ya lo vas pillando el mu? Claro, o sea, fuselaje Y, y me cago en la leche Sabizar, campeón, eh Esto es Ikea Hermano, Ikea Ikea, hermano Idea no, Ikea Era pintura, loco Qué gracioso, tío Qué gracioso Close up, ponía ahí tengo que ir cerrando cosas ahora. Tercer acto, ¿no? Eh, se viene, gente. Se, o sea, cuarto, ¿no? Quinto, perdón, qué coño. Quinto acto. O sea, de antes, enjoy. Avocados, eh, abocados, abocados. Eh, abocados eh, madre mía, qué guay. Da, creo que lo dejaré aquí para mañana, lo seguiré y lo terminaré mañana. Qué guay, ¿eh? Lo de team. Lo de team, madre mía. Qué chulo, ¿eh? Me está gustando el juego. Muy entretenido y muy diferente. Tío, cada vez hay más despertadores, loco. O sea... ¿Qué coño le pasa? Yo, ostras, es que eh, si no llego a hacer esto eh, No me lo paso, eh, pero eh, lo hace A ver, es complicado, o sea Siempre con vosotros es eh, más que obvio que <coughs> Es más fácil todo, ¿no? Eh, vosotros habéis jugado muchos juegos, yo este juego lo he visto en el Canecro Y digo, hostia, lo voy a traer en directo Y yo creo que a los chavales y a las chavales les va a gustar, la verdad Esa prank, ¿eh? Esa fucking a trap, eh, me cago en la leche, ese fuselaje Pero está todo guapo, ¿eh? Como me ha gustado mucho, es una follada terrible Supongo que tendrá retos y cosillas así que he visto antes en el menú, ¿no? Está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo ¿Vale? Este está estancado ahí Este también Oye, pues el carter, ¿no? Eh, espérate, bro Ah, la Coca-Cola ¿Qué cojones hago, bro? Coge los despertadores ¿eh? No me lo puedo llevar, campeón. No me lo puedo llevar, fancero tú No me lo puedo llevar Ojalá, ojalá me lo llevase Vale, a ver si... Ah, vale Así no es fácil No me lo creo Eh Qué raro, ¿no? Te envuelve el juego, eh Te envuelve... Eh, mira, sí que ha sonado ahí el despertador Te envuelve mucho el juego, eh Me está gustando me está gustando mucho, gente A ver No hay nada detrás, no me está baiteando Tío, ¿esto qué es, bro? ¡Qué fumada, gente! ¡Qué fumada, bro! Tío, le puedo dar hasta infinito No me jodas A little thing, a little dark Madre mía, bro Al final no hay nada, ¿no? ¿Qué coño, tío? ¿Qué follada, hermano? ¿Qué fallada. La musiquita, compañero eh, ¿El cartel me lo puedo llevar? No, vale Este me va a baitear, ¿no? Sí, sí, sí me va a baitear, vale ¿Y si hago como un dominó, gente? ¿Hago como un dominó? ¿Empuja? A ver ¿Pero ¿Con qué empujo? ¡Ahora, ahora! Metalladora, ¿cómo estamos campeón? Eh, me cago en la leche ¿Cómo va, por supuesto, este gran martesito con Flowa? Tío ¡Hala, ala, la, ala, ala! ¡Qué fumada! ¡Ya está! ¡Joder! El window, ¿eh? Doble clic, qué guapo Súper extraño O sea, qué fumada, gente Tío, sí, la madre que le parió, tío Qué fumada, tío Qué guapo, en verdad como Me está gustando mucho, eh Y se coge, qué guay, no Pero no podía, campeón pues, O sea, sabitares eh, y fuselajes No podía ¡Ah! Cuántos putos Soy turretún Ya de amejorería, cabrón Qué cojones, tío yo quiero eh, de lo que fuma ese tipo. ¿Os está gustando el juego, Draco. Está gracioso, eh. Vaya fumada, gente. Vaya fumada, guachín. No vea los casios. Salen buenos, eh. Qué guapo. Puedes conseguir infinito. Qué cojones, tío. Qué gracioso. Espero que os estéis gustando el juego. Súper guapo, tío. O sea, qué follada mental. Es una follada mental, gente. ¿Eh? Hey. O sea, espera, espera, espera, espera. Yo vengo de aquí, gente. ¿Qué coño? Uf, eh, una alarma gigante Quiero escuchar cómo suena Vaya locura Casio, ¿eh? Os eh. va a gustar Casio eh. Y yo, yo venía de ahí, chavales ¿Para quién es Casio, tío? Eh, por... Me ha folla, me follado el cerebro Espérate, gente Ahí arriba yo no vengo, ¿no? Yo de ahí arriba no venía ni de coña Puto Casio, loco Madre del amor hermoso Vale Voy a hacer una pila de bichos de estos ¡Ah! <risa> me cago en la leche O sea, y yo... Exagerado, bro. Vale, contra más grande la hagamos mejor O sea, ¿qué cojones, tío? ¡Dios! Exagerado, hermano, ya llego, ¿no? Manito Manito, manito Dios, qué locura, bro! Eh, pone una carita Me pone una carita feliz ¿Dónde debo de depositar esta carita feliz? <ríe> ¡Qué gracioso! ¿Qué cojones, tío? Fumada terrible, ¿eh? me está encantando el juego ¡Qué guapo, eh! ¿What? Tiene una carita... ¿La habéis visto ahí? No era fumada mía, ¿eh? Oye, que tiene una carita feliz ¿La ¿Habéis visto? Ya no la tengo. Me recuerda a, a lo de la, eh, la pistola de Nef. Eh, donde robaron mi productora TV, marca, marca Sanyo, tío. Jueguito nuevo, sí, Seba. Está muy, muy interesante. Va sobre las perspectivas. Y os lo prometo, es una fumada, gente. Fumadísima, eh. Tío. Hola. ¿Qué pasa, bro? O sea, ¿qué debo de hacer, hermano? ¿Cómo está yendo la tarde, mi hermano Seba? No, es simplemente una Ah... No sé de qué, pero sí, qué paranoia Qué guay Súper extraño, campeón, o sea, me, me he rayado tela Tío, ¿qué debo de hacer aquí, bro? Una bueno, recién morudo las clases de karate ¿Cómo ha mi hermano te se va Grande ¿Siguen existiendo las eh, físicas? ¿Eh, si empujas algo? ¿Se mueve? Vale, a ver Qué raro, y como hay a las clasecillas, mi hermano Seba y yo, ¿Dio? mete la manzana igual a mi mito, esto, Draco, mira, lol, eh... ¡Ey! del tirón, bro, ¡Qué guapo, eh, pero con otra manzana, que guapo, loco, está muy currado el juego, gente. Pero eso con... Eh, con eso fabrica... Eh, increíble, qué cojones, gente Vale, vale, vale Ya lo pillo, ya lo pillo Tengo que ir haciendo esto Hasta allí, ¿no? Y a la madre que te parió, hermano La puta... La puta de oro ¡Oye, oye, oye! ¿Qué? Qué cojones, bro Puto ventilador... Me las está tirando todas Exagerado, me voy a... a ver, a ver lo que es, gente A ver qué cojones está haciendo aquí el puto ventilador, eh Me voy a tirar, por paranoia Vale, no, no, no Me he pasado de listo, ¿vale? <risa> vale, a ver ¿Puedo sacar esta manzana de aquí? No, vale A ver qué pasa, eh Qué raro, tío Me llevará a mí volando ¡Bii! No <risa> A ver qué pasa Estoy intrigado, tío Vale, es sin por aquí a la puta madre que le parió, bro. Alguna tiene que entrar, ¿no? ¡Ah! ¡Open the fire! Dios mío, ¿eso qué es? O Exagerar el ventilador. Hay que hacerle algo, gente. A ver si es. He... Ah, amigo. Vale, vale, vale, vale, vale. Eh, ahora, ahora, ahora, ahora, eh, ahora. ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, Me da igual, aunque tengan que llevarlas de uno en uno hacia arriba. No, no os caigáis, tío. Qué putada, gente. Mierda, tío. Eh? Son verdes Me jodas, tío, qué gracioso Vale, vamos a ver si llega Qué cojones, tío Espérate, a ver si Vamos, clic de... O sea, clic quiero... Y yo qué fumada, chavales Hermano, ¿dónde sale esto? ¿Dónde cojones? ¿Dónde coño lo voy a poder hacer esta vez? Insagera, qué fumada, tío Tío, exagerado, bro Vale, me estoy rayando, a ver. A ver. Ventilador no se para de ninguna manera. así que está llorando, papá. Será gachón, será gachón, eh, tío. Exagerado, yo Qué paranoia, tío. Qué cojones. ¿Qué pasó, mi hermano te Destructor? ¿Qué pasó? La perspectiva, vale, la perspectiva. Apagado. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Esto me sirve. ¿Cómo estamos, campeón? ¿El eh, destructor? ¿Cómo va, por supuesto, este gran emartecito con flogua? Tío, son aceitunas, bro. ¿Llegará hasta aquí? No lo puedo, ¿no? Pone gente. ¡Fumada, hermano! ¡Qué fumada, bro! La madre que te trajo, Illo La madre que le trajo por coño al creador del juego, hermano. ¿Una? ¿Una de estas manzanas enanas? ¿Hará algo? Sí, dime que sí, bro. Ahora para que no funcione, gente. Vale, a ver. Este. ¡Eh, ¡Ey, ey, ey! Del tiro, hermano. Increíble. Uf, increíble, tío. Perspectiva. si tuvieras ese truco en África, se termina... Qué gacho eres, tío, este Draco que este pantero tú. Ya me acuerdo de ese puzzle increíble. Mañana comienza... A te... Qué gacho este seba, tío. Hombre, pero más grande. Y yo exagerado, fumada terrible, gente. ¿Cómo guardo?